Iniciamos con esta charla un módulo dedicado a la creación y reutilización de contenidos y a las licencias abiertas. Mi nombre es Raúl Luna y los voy a acompañar durante esta breve charla y durante las intervenciones que se produzcan en los pruebas. Para situar un poquito el tema podemos en, tener un poco en, en mente la situación habitual en cualquier docente que visita páginas de internet encuentra recursos que le parecen interesantes para su aula y automáticamente, puesto que ha, los ha encontrado de forma gratuita, sin tener que pagar por ellos, sin tener que registrarse incluso ni siquiera, considera que esos eh, contenidos son perfectamente reutilizables, puede descargarlos y reutilizarlos para su aula y distribuirlos y mandárselos a sus alumnas y alumnos Bien, este es el comportamiento habitual pero no quiere decir que sea el correcto. ¿Y por qué? Básicamente porque cualquier contenido que podamos, al que podamos acceder, bien sea en Internet o bien en otros, en otros soportes, si no está especificado de forma eh, clara, eh, está protegido por eh, los eh, derechos de autor y por la propiedad intelectual. Es un contenido protegido cualquiera de nosotros. Cuando creamos un contenido, automáticamente, sin que hagamos nada, eh, lo ubicamos dentro del paraguas de la propiedad intelectual. Por eso es importante que sepamos, y no se trata de que seamos abogados, seguimos siendo docentes, pero sí que tengamos algunas nociones de qué es eso de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, en principio, es un conjunto de derechos que protegen al autor de una obra original, y no solo a él, sino también a una serie de personas o entidades conexas, otorgándole control sobre ciertos usos de su eh, producción de su obra durante un periodo de tiempo concreto eh, esas leyes de propiedad intelectual que constituyen lo que denominamos, denominamos derechos de autor se digamos, se enfocan desde dos, eh, dos, eh, dos perspectivas diferentes, por una parte está la perspectiva europea y latinoamericana y por otra parte está la perspectiva anglosajona y norteamericana en el caso de Uruguay, nos encontramos dentro de la perspectiva europea latinoamericana, está regulada por una ley, la 9739 del año 1937, que luego ha sido modificada posteriormente en sucesivas ocasiones y de hecho actualmente hay un debate para incluir nuevas modificaciones y al enmarcarse dentro de esta visión recoge dos tipos de derechos de autor. Los derechos ...que se llaman morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, el más evidente para todos... ...es el derecho de paternidad de una obra. Si creamos algo, es lógico que tengamos derecho... ...a que seamos a ser reconocidos como autores de, de, esa, de esa obra. Pero también se incluyen los derechos de divulgación... ...incluido la posibilidad de dejar como inédita una obra... ...porque no consideramos interesante divulgarla. El derecho a que se respete la integridad... De la, de la obra y no se altere su contenido, el derecho a modificarla durante la vida del autor eh, incluyendo nuevos enfoques, nuevos aportes e incluso el derecho de retirada, esto se da en casos de autores eh, son sobre todo autores de tesis que por lo que sea cambian de pensamiento y en un momento determinado deciden retirar de la divulgación de, eh, su obra anterior porque ya no, no la suscriben. En esos casos, normalmente, hay que acompañar con una indemnización a determinadas eh, entidades o personas que puedan verse perjudicadas. Y, por otra parte, están los derechos patrimoniales, que son los que nos pueden afectar más directamente. Los morales son irrenunciables, los patrimoniales se pueden transmitir a otros. Entre otros está el derecho a reproducir en un soporte físico una obra, a distribuirla, vendiéndola, alquilándola o prestándola... A comunicarla públicamente, este es muy importante desde el punto de vista docente, puesto que en muchos casos nosotros hacemos comunicación pública, ponemos una obra a disposición de un grupo de personas sin darles eh, físicamente una copia de la obra. Podría ser el caso, por ejemplo, de una proyección de una película eh, o de una audición de, de un disco. Y también el derecho a transformación que genera una obra nueva, como pueden ser, por ejemplo, las traducciones. Estos derechos patrimoniales generan una serie de ingresos y pueden ser susceptibles de que se nos reclame si no hemos cumplido con determinados requisitos. Posiblemente de todos estos derechos que hemos enumerado, los que nos resulten eh, digamos, más fáciles de recordar serían aquellos que tienen que ver con la paternidad de la obra, o sea, el reconocimiento de la autoría. Desgraciadamente somos muchos los docentes que mm, tomamos fragmentos de, de obras de otros autores y no reconocemos la autoría. Entonces la idea será que siempre eh, dejemos claro, que, mediante los procedimientos habituales, la cita, el entrecomillado, etcétera, etcétera, que aquello no es una obra propia nuestra, sino que procede de otro, de otro autor. Bien, eso tanto para nosotros como para nuestros alumnos. Pero eh, hay otra parte importante que es la referida a derechos de, eh, de distribución y comunicación pública. Habitualmente no vamos a hacer venta. Sí podemos hacer en muchos momentos reproducción. Habría que verlo cuando hacemos una fotocopia de un libro. Esto sería un tema a plantearse. ¿Eh? Y la comunicación pública cuando reproducimos algo dentro de nuestra obra. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer si nosotros queremos... Eh, ...transmitir a nuestros alumnos determinadas eh, cuestiones que figuran en obras de otros autores. Tendríamos que estar pidiendo constantemente permisos por escrito... ...porque además la ley específica que tiene que ser por escrito para ello. Bueno, en algunos casos sí podríamos atenernos un poco a las excepciones... ...de lo que se llama en la corriente de anglosajona el uso justo eh, y no lucrativo desde nuestra perspectiva de docentes y también tenemos una opción muy importante que es la de utilizar recursos que sean recursos que ya sean abiertos. Hemos dicho que cualquier recurso está protegido si no se especifica lo contrario y como las leyes de propiedad intelectual lo que hacen es conceder derechos a los autores sobre determinados usos de sus obras es muy interesante el tema de las licencias Creative Commons Licencias Creative Commons ...que identificamos por un símbolo que es la doble C... ...que nos permite, manteniendo los derechos de autor... ...porque el autor no pierde los derechos sobre su obra... ...que el autor conceda permisos de uso a eh, la gente que pueda eh, consultar su obra. La importancia de las licencias Creative Commons... Es que nos permiten localizar rápidamente recursos para los cuales los autores han concedido determinados permisos. En principio, cualquier mmm, producto que encontremos en Internet bajo licencia Creative Commons nos otorga la posibilidad de redistribuir, esto es hacer copias, eh, distribuir a otra gente, comunicar públicamente y de adaptar. ...cuidado porque en este caso vamos a tener algún. ...pero en principio ya sabemos que no tenemos entonces que pedir ningún permiso. ¿Cuáles son eh, eh, los cuatro pilares en los que se basa eh, la licencia Creative commons? Bueno, son cuatro elementos que combinados entre ellos nos van a permitir... ...un abanico de posibles licencias. Son al fin y al cabo permisos que el autor nos otorga sin que tengamos que consultar nada más... ...porque el hecho de, de que aparezca ese rotulito ya no los ha concedido. En principio, la primera característica es el reconocimiento de autoría. Cuando veamos el icono en el que aparece el, el simbolito de la persona, sabremos que lo que tenemos que hacer es reconocer la autoría. Esto siempre que una obra tenga, eh, eh, da igual que sea con copyright o que sea sin, se, con Creative Commons, tendremos que reconocer la autoría. La segunda condición será si el autor nos permite que hagamos uso eh, lucrativo o no del producto que nosotros realicemos a partir de su obra. En algunos casos nos lo permitirá, en otros no, y nos lo indicará con un eh, icono que indicará que no permite los usos comerciales. Y la tercera opción tiene dos posibilidades. Ya nos, habíamos dicho que eh, se nos permitía adaptar un contenido. Vamos a ver. ...hay autores que sí permiten que trabajemos, eh, hagamos un remix... ...recortemos, eh, mezclemos su contenido con otros para generar un contenido nuevo... ...y en estos casos nos ponen una condición y es decir... Eh, ...quiero que lo que hagas lo compartas con la misma licencia con la que lo he hecho yo... ...en ese caso aparece la, el, el signo de la flecha que vuelve hacia atrás... En, ...en otros casos, sin embargo, los autores no permiten eh, que se hagan obras derivadas... ...entonces nos, permiti nos permitirá reproducir y distribuir pero sin modificar el contenido de su obra original... ...en este caso aparecerá el signo igual. Bien, combinando estas cuatro eh, condiciones vamos a ver que aparecen todo un abanico de licencias... ...desde las más, eh, digamos, libres que sería la que únicamente exige el reconocimiento de la autoría hasta la más restrictiva de todas, que sería aquella que nos exige el reconocimiento de la autoría, pero aparte de eso no nos permite hacer obras derivadas y no nos permite el uso comercial de las mismas. Aparte de ellos, de todas estas combinaciones de permisos, hay autores que incluso quieren eh, otorgar eh, permiso para que se haga cualquier tipo de uso de su obra, incluso sin reconocer la autoría. En este caso vamos a encontrar un simbolito que es el símbolo del Creative Commons 0 que nos indica que el autor ha colocado su obra en, un, en una categoría similar a lo que sería el dominio público. Esto es el dominio al que pasan las obras cuando se cumple el plazo de protección de los derechos de autor. Probablemente si empezamos a trabajar con contenidos ajenos liberados bajo licencias abiertas nos planteemos también compartir los nuestros con licencias Creative Commons en ese caso lo que deberíamos hacer sería dirigirnos a la página de Creative Commons, en este caso Creative Commons Uruguay y en ella encontraremos la posibilidad de elegir licencia pulsando sobre este enlace se nos va a abrir una página en la cual Especificaremos las condiciones bajo las cuales vamos a compartir nuestra obra. Simplemente tenemos que marcar si queremos permitir que nuestra obra se comparte, se, se hagan adaptaciones, si en este caso no aparecería nada, pues no, no imponemos ninguna restricción, no, en este caso saldría una obra eh, una licencia con como vemos no derivadas o si queremos que se comparta de la misma manera, en cuyo caso aparecería con el simbolito de compartir igual, igualmente podemos marcar si queremos permitir o no permitir usos comerciales y como vemos han ido apareciendo las diferentes condiciones, una vez marcadas las condiciones que queremos eh, aplicar a nuestro trabajo, tendremos debajo el icono y el texto con la, el enlace a la licencia internacional y si se va a tratar de un contenido publicado en la web tendremos el código que bastará con que lo copiemos vamos, haremos un clic y con el botón derecho copiaremos y lo pegaremos en nuestro contenido para que figure la indicación visible sobre el tipo de licencia que hemos establecido una vez que hemos captado la idea de lo que supone las licencias Creative Commons, somos capaces de identificar los logos y los permisos que esos logos nos otorgan e incluso eh, tenemos claro que queremos y el procedimiento para hacerlo, eh, compartir nuestros contenidos con licencias abiertas, nos quedaría para empezar a producir contenidos, buscarlos y encontrar con una cierta facilidad. Porque claro, la pregunta es dónde encuentro contenidos con licencia Creative Commons. Hay eh, muchos sitios que tienen sus propios buscadores, pero en nuestro caso vamos a recurrir digamos, al sitio de referencia en Uruguay ahora mismo, que sería la propia página de Creative Commons, www.creativecommons.ui. Encontraremos en la misma una zona central que nos va a permitir buscar contenidos con licencias Creative Commons. Simplemente teclearemos lo que queremos buscar, por ejemplo... Seleccionamos si queremos realizar usos comerciales o no y si queremos adaptar o remixar el contenido. Y seleccionamos igualmente dónde queremos buscarlo. Vamos a ver varias eh, opciones de imágenes, por ejemplo, Google Imágenes, Flickr, vamos a ver, por ejemplo, también Pixabay, que también es de imágenes, imágenes de sonido como CC Mixter, SoundCloud, de vídeo como YouTube... Fotopedia de mi imagen, Wikimedia Commons, donde aparecen todos los contenidos eh, gráficos de, la, de Wikipedia, Open Clip donde podremos buscar eh, contenidos eh, en, dibujos, en pequeños dibujos clipart, o Spin Express y Llamendo, que nos permiten buscar contenidos musicales. Bien, por ejemplo, supongamos que queremos buscar videos de YouTube con licencia Creative Commons, sencillamente le daríamos a buscar. Y nos aparecería un listado, vemos el listado de videos con este tema. Veamos cualquiera de ellos, por ejemplo, este de aquí, aparato digestivo. Vamos a ver y comprobaremos que si yo le doy a mostrar más, encontraremos que tiene una licencia de atribución Creative Commons con reutilización permitida. Si alguien tiene interés y sobre todo el tiempo necesario para dedicarle a ello, les puedo sugerir algunos materiales, por ejemplo, una charla, en este caso ya bastante más extensa, de una hora, prácticamente 40 minutos, sobre este tema, realizada en el Congreso Escuela 2.0. Igualmente también tienen disponible la presentación que acompañaba a esa charla, el curso de creación, reutilización y difusión de contenidos que se menciona en dicha charla, del que es importante señalar que tiene disponibles los archivos fuentes para Excel Learning de contenidos, el propio curso comprimido para instalarlo en Moodle y el PDF con todos los contenidos del curso para que quien quiera pueda descargarlos y utilizarlos. Y no podía tampoco dejar de recomendar un estupendo curso de la Universidad de la República dedicado a Derechos de Autor y Licencia Creative Commons, en el que se profundiza en los conceptos que hemos abordado en esta, en esta charla. Muy bien, eh, nos vemos en los foros y esperamos que ahí se puedan intercambiar recursos, expectativas, inquietudes y dudas. Un cordial saludo.